Musicales que barbaridad, los ministros nunca sale de fatalidad. Esto demuestra que efectivamente el sector público está en pie, está con mucha fuerza, ha asumido esta negociación con toda la responsabilidad que implica y creo que es una potente señal al gobierno, lo dijimos, queremos negociar, pero queremos negociar en tiempos reales, queremos hacerlo con responsabilidad, con seriedad. Vamos a estar disponibles a negociar si es necesario este día domingo con tal de avanzar. Pero para eso también el gobierno no solo tiene que decir que tiene voluntad, tiene que efectivamente actuar en consecuencia. El gobierno no da respuesta. Nos dice cuál es su propuesta de reajuste. Nosotros hemos dicho 8,8. Le hemos dicho además las condiciones de trabajo que nosotros aspiramos. No hay respuesta. Tampoco hay un eh, cronograma de trabajo. Y por lo tanto, si no hay cronograma de trabajo, si no hay respuesta, hay paro. El gobierno tiene en su mano el evitar nuevas movilizaciones y para ello basta con que nos sentemos en una mesa, concordemos en una eh, solución respecto al reajuste planteado por los trabajadores del sector público antes del 15 de noviembre y así estamos en condiciones de retornar a la normalidad a todos los funcionamientos de los servicios públicos. Somos la única organización eh, de salud que ha hecho un paro durante este gobierno de derecha, la única, y por ello nos han sacado la cresta. Entonces creo que tenemos fundadas razones para sostener que la pelea del reajuste del sector público debería ser con inclusión de todos, no con algunos. Venimos con nuestro representante, con nuestros compañeros a defender el reajuste del 8,8% porque creemos que es un reajuste necesario para todos los trabajadores del servicio público, de la administración pública. Eh, porque somos estamos siempre trabajando para el pueblo bueno el paro para de nosotros es muy significativo porque tiene que ver con tiene que ver con algunas falencias que se están dando en lo que son los municipios nosotros somos trabajadores municipales en donde hay una diferencia tremenda entre los sueldos que ganan los los trabajadores del sector público centralizado y nosotros somos trabajadores del sector público descentralizado. Entonces hay una brecha tremenda entre ellos y nosotros. No hemos tenido un gobierno que se haya hecho cargo de los temas de los trabajadores del Estado. No tenemos carrera funcionaria. Hay falta de respeto a los funcionarios en la gestión de los servicios. Que si hoy día somos los que estamos, tenemos que duplicar esta cantidad de funcionarios para las siguientes movilizaciones y acciones que se organicen desde la mesa del sector público. Tenemos que demostrarle al gobierno que somos muchos más y que estamos todos por esta causa en la calle. Todos, personas que no se atreven a venir acá y que quieren disfrutar de los beneficios que vamos a lograr todos juntos en realidad. Es que tanto reclama que todos reclaman tanto... Sentado en primera fila viendo esta película de espanto Quizá no le cause llanto, pero afuera hay más que unos cuantos Que por lo que también la afecta se encuentran manifestando Ay, ay, ¿cuántos serán? Los que guardan descontento, pero pudiendo no se alzarán Ay, ay, ¿cuántos serán? Los que nunca meten las manos al horno, pero igual comen del pan Qué sencillo ser amarillo, ser de los pillos, gozar después de todo lo que logran los demás, arar monta donde el güey como mosca no tiene brillo, será amarillo bien poco tiene de dignidad, será amarillo bien poco tiene de dignidad.